Es el momento donde nosotros, como cada miércoles, pues compartimos con la doctora Milagro Sierra esos temas o sea, sumamente importantes que resultan del interés de todos y cada uno de los que nos prestigen con su teleaudiencia. Y hoy la doctora vas a compartir con nosotros efectos psicológicos del regreso a clase presencial. Pero antes yo quiero recordarle que... Todo el equipo de contacto de Aero así siempre, bien planchado, bien elegante, y gracias a que nosotros llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte, que está en la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, con sus sucursales en Las Guaranas y en Villa Tapia. Luzca elegante, luzca bien planchado, llevando su ropa aquí a la lavandería Duarte de San Francisco de Macorís, Las Guaranas y Villa Tapia. Doctora, Gracias y qué bueno que estás con nosotros de manera presencial. Bueno, Víctor, sí si hay que acostumbrarse, ya definitivamente tenemos que ver que lo presencial es la normalidad. Eh, no está siendo fácil y, y entiendo que justamente por eso este, quizás tampoco será fácil. El regreso de los estudiantes a la modalidad. No presencial. es fácil, pero lo estamos logrando. Sí, así es. Y sobre todo, todo es un tema de adaptación. Sin embargo, yo quiero plantear de inicio con este tema que será positivo el regreso a clase presencial. Qué bueno. Así es, y así lo hemos visto, doctora. A propósito que menciona de esa positividad, porque he podido ver y notar en, en primitos que tengo, primitas pequeños de, de esas edades familiares y allegados, que que se siente esa emoción. Deseoso, deseoso. deseoso sí. Sí. Sobre todo los colegios privados que ya iniciaron en esta semana. Y los padres semana. también. Tienen una Sí, los padres de también emoción. porque está... Pero, Pero esa, esa emoción, niños. esa euforia de los sí. niños, doctora, sobre todo los colegios privados que ya iniciaron en esta semana, eh, ese entusiasmo es la palabra, Así. que ellos se sí han sentido. Que de hecho casi todo el mundo a veces se perdía el primer día de clase, no, la primera no, semana. Y no, ahora no, nadie que, se la quiere, que, ir, nadie, quiere ¿Cómo ir? usted pudiera definir esa, esa emoción? Pues mira, este... Decimos que es positivo porque justamente el encierro y la, y la situación psicológica que generó la pandemia con la consiguiente inseguridad que le creaba al niño, porque re, tenemos que recordar que ellos no son ajenos a las medidas que se tomaron y sobre todo a quizás un poco el neuroticismo de los adultos que se lo estamos transmitiendo a ellos. O sea, realmente nosotros como adultos también estamos en un estado de emergencia, de alerta y sobre todo algo muy importante, o sea, nosotros teníamos medidas, pero teníamos a veces unas medidas algo exageradas que también compartíamos con los niños de la casa. Sobre todo el confinamiento, que fue lo más difícil para ellos. Tú sabes que los niños este, asocian en los espacios externos con diversión y también asocian el poder juntarse con amiguitos como far parte de su, de su manera de divertirse y de su día a día. Entonces ellos se perdieron muchos cumpleaños, se perdieron muchas actividades y sobre todo ese ambiente de camaradería y de disfrute que se vive en las escuelas, porque recuérdate que para los más pequeñitos la escuela es un lugar de juegos y básicamente de compartir. Y tiene mucho que ver también el hecho de que ya los más grandecitos, aparte de tener la escuela como tal, tienen las actividades extracurriculares propias de la escuela, que también es algo que mantiene una interactividad. Por eso se vieron muchas reacciones en los niños, de ansiedad, depresión, eh, malas conductas, eh, los niños tú le decías que fregaran la losa y de momento se rompían las cosas o simplemente el niño estaba irritable eh, tú veías que se metían a lugares no adecuados de la casa buscando como un espacio de esparcimiento eh, en muchas ocasiones te cuestionaban de por qué no se salía en otras ocasiones este se desesperaban y, y se aburrían una de las yo creo que una de las frases que más escucharon los padres en este año y algo es estoy aburrido ¿qué voy a hacer y básicamente también el tema de la clase virtual y el hecho de tener preguntas, tener interrogantes y no tener quien me responda a eso, porque te voy a decir algo con honestidad. Muchos padres, hasta profesionales, teníamos la limitante de que si me están hablando de, de, de cuarto de básica y me estás hablando de cosas muy generales, yo podría tener algunos rudimentos y comentártelos. Pero nosotros tenemos 20 y tantos años que pasamos ya por ese por ese aprendizaje. Entonces, tú responder una pregunta, como los niños te la cuestionan, ¿qué significa tal cosa? ¿En qué fecha cosas que se van olvidando. ¿En qué fecha fue el descubrimiento de América que, y tú...? ya no me acuerdo y que ellos suponen que tú, que tú te la buena, sabes sí. entonces ese tipo de cosas generó mucha angustia en el niño porque de una u otra forma no tengo quien valida mis conocimientos no tengo a los compañeros que son los que muchas veces me aportan muchas cosas y esa dinámica por lo cual entiendo que al regresar a clase se va a establecer en ellos una posibilidad de mirar un espacio de compartir y sobre todo de aliviar esa tensión que creó el encierro en casa Doctora, con relación a eso, hay niños que son tímidos, uh -huh. hay niños que tienen una cierta problema para socializar con otros uh -huh. niños y eso se vio afectado con la pandemia. ¿Por qué? Porque esos niños que no les gusta socializar mucho, que son tímidos, que tienen una personalidad un poco hacia adentro, cuando en la pandemia yo diría que eso se puede haber dicho, podemos poner entre comillas, se agravó, porque ese niño no tuvo tanto contacto. Ahora el regreso a clase, ¿cómo eso le puede perjudicar y cómo puede un padre lidiar con un niño que es tímido? Mira, eh, básicamente el padre debe comenzar a trabajar al niño desde la casa, explicándole lo que significó estar en casa y sobre todo trabajando la empatía. Quizás la familia de, un, de ese niño no tuvo una pérdida, un duelo o una situación difícil durante la pandemia, pero el padre debe poner en contexto... ¿Qué significó para muchos niños estar en casa? O sea, muchos niños perdieron a sus padres, a sus seres queridos, muy cercanos, abuelos y cosas. Y entonces a regresar a la escuela, el niño ya con esa visión de que vi, de que estábamos en una crisis donde hubieron personas que sufrieron. Y que probablemente ese amiguito que se identifique, que viene en una situación de, de sufrimiento durante la crisis, pueda ser empático con él. Y otra cosa es también resaltando las ventajas de volver a la clase presencial. O sea, básicamente es dejándole eh, notar que el colegio va a volver a tener actividades, que todo lo que es el distanciamiento y quizás los cuidados serán temporales, que hay que mantenerlos por un tiempo, pero que en algún momento esto va a pasar. Y eso le, le baja un poquito esa carga emocional negativa que pudo haber generado el hecho de tener que volver a la escuela con medidas. Hay una dinámica que funciona muy bien y que yo recomiendo y espero que los colegios comiencen a implementarla, que es el hecho de hacer esa reunión de socialización el primer día, eh, pedirle a los niños que compartan cómo pasaron la, la pandemia, que recuerden los momentos eh, quizás este, de diversión que tuvieron, qué hizo la familia durante ese proceso, cómo vivenciaron o vivieron alguna fecha, cómo celebraste la Navidad, cómo fue el Día de Reyes para ti. ¿Puede ser eso eh, positivo eh, que se implemente ese tipo de, de Por supuesto, de por supuesto en los niños es muy Recordar importante. Recordar esos momentos. Sí, que, sí que porque lo vivieron. Cuando tú has vivido algo, es parte de tu experiencia. O Entonces, sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Construir una experiencia edificante o positiva. Claro, una manera de superarlo. Así es. Porque si otro lo vivió... Y en el niño el, el es muy temor. importante no importa, verbalizarlo. No, no importa cómo sea la experiencia. Así es. Inclusive las negativas, Víctor. ¿Por qué? Porque un niño que ha pasado por, por la enfermedad o por la enfermedad de un padre o por la pérdida, si lo verbaliza ante sus compañeros... Es un proceso de aceptación y también de generar empatía hacia él. Pero sobre todo, en los niños es muy importante que aprendan a verbalizar sus emociones. O sea, ¿cómo te sientes? Si el niño dice, estoy triste, estoy molesto, no quiero estar aquí, eso es sano. Por eso a veces nosotros nos vemos este cuestionados por padres que te dicen, mi hijo me dijo que me odia y van horrorizados a la consulta. Y yo le digo, mira, lo importante es que lo expresó. No porque sea verdad o mentira, a lo mejor... Ahora vamos a trabajarlo. Sí, a lo mejor lo que siente es una irritabilidad, o una molestia, o un enojo, pero qué bueno que pudo identificar una emoción negativa y la saca, porque peor es que lo piense y lo sienta y no lo diga. Entonces con los niños, y justamente ese, ese compartir, nosotros le podemos pedir al niño que comparta de manera verbal, que haga un dibujo de lo que significó para él la cuarentena. Y vamos a encontrar ahí muchísima información. yo Ya yo me imagino claro. Claro esas sí. puertas Hacer cerradas, esas mascarillas sí, okay. puestas. Y también le podemos pedir al niño, básicamente, que haga eso, lo que antes hacíamos, este un tema de composición. Así. Haga un... Eh, eh. Un tema ¿Cómo de cómo sí. sí, una composición ¿Cómo así pasaste es? tus vacaciones? Que lo hacíamos siempre después de <risa> claro, Semana Santa después de semana Y después santa. de las vacaciones sí. y, de Navidad, y recordamos sí, esas lecturas claro, comprensivas Entonces, sí, sí. que bueno Y hay una, hay una recomendación así que ya yo se la hago Más como coach que como terapeuta Y es el tema de que no le digas al niño Que esa experiencia se va a compartir o sea, cada quien va a tomar su cuaderno, se va a sentar por una esquina del curso y va a escribir lo que significó la pandemia y cómo se sintió y qué vivió. Y después, entonces, podemos generar una lluvia de ideas o simplemente decir, ¿hay algún voluntario que quiera compartir con el curso eso? Y te aseguro que todos prácticamente van, van a, a compartir. Algo, sí. Entonces, que a eso genera la posibilidad de compartir experiencias, de volver a entrar en confianza, porque obviamente son un año y medio sin volver a verse. Y básicamente el profesor también tener control de cómo llegaron sus chicos emocionalmente a ese curso. Y eso también es importante que se maneje. Me imagino que los psicólogos escolares tendrán mucho trabajo en estos días. Eh, eh, <risa> doctora, ya hemos visto en el ámbito de los niños, ¿verdad? Eh, eh, pero no queremos irnos sin antes conocer un poco también el tema con los adolescentes. Cómo pudiera quizás trabajarse, que son un poco más rebeldes, que con el tema ya hormonal, que son un poco, ya quieren mandarse ellos mismos, etcétera. Yo entiendo que con adolescentes y estudiantes ya de nivel superior, hay que seguir utilizando el, el modelo híbrido no todo debe ser presencial y hay que utilizar también el recurso de las plataformas, o sea, no sobrecargarlos de contenido en las clases, poder dejar cuestionarios, poder poner a hacer mapas conceptual, conceptuales y me lo envía por correo, me lo envía por team, o sea, yo entiendo que eso, estos chicos se volvieron muy virtuales, tienen mucha facilidad para tecnología, entonces ahora es un poco difícil el tema de decirle no, ahora yo quiero que vengas y me monte aquí con un Detachow, una exposición en vivo y con tus compañeros de frente, entonces, mira las exposiciones las vamos a hacer virtual y, los, y las otras clases vamos a hacer presencial o sea, entiendo que hay que pasar la transición de manera suave para que no se resistan y sobre todo darle tiempo entender que habrá una resistencia natural pero hay que darle tiempo a que se acepte que comenzamos de nuevo la presencialidad y que es necesario efecto psicológico del regreso a clase presencial el tema que la doctora Milagro Sierra, como siempre de manera magistral pues, ha compartido con nosotros en estos 10 minutos, doctora Gracias por estar con nosotros, y qué ustedes. bueno hacerlo hoy de manera presencial, ojalá y que en los eh, segmentos posteriores pues podamos tener la presencia suya por aquí de manera ya física. Gracias por estar con nosotros. Lo haremos posible.